Sánchez, señores. Tengo a Mildred Sánchez, Bien. la directora del plan social en la línea telefónica. Atención, muchachos. Buenos días, Mildred. Estamos en vivo para de mañana. Buenos días, Juan. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Buen día, Mildred. Dímelo, Mildred, eh, con relación a la situación que se está dando ahora en, en, en, la, en la región, ¿verdad?, y la entrega de, de las raciones alimenticias, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Ya que vimos que en algunos en algunas provincias estaban haciendo fila a la gente, había aglomeración de personas. Déjame aclarar ese detalle, Juan. Por instrucción de nuestra directora Iris Antonia Guaba, el tiempo que tenemos en la institución nunca se ha dado una funda con fila, nunca. Eso fue que se ha entregado algunas camiones de las instituciones sin fines de lucro como iglesia, la comunidad. Pero el plan social no entregó esa funda, eso no fue el plan social, aunque vieron el camión del plan social, pero fue designado para una iglesia, y la iglesia terminó entregarse así, cosa que la directora dijo que no, y por eso se pararon las acciones de entrega a nivel del país, que ya iniciamos hoy en Salcedo, ya están entregando en Salcedo casa por casa a partir de las 4 de la mañana. Igualmente, así nosotros vamos a hacer aquí en los barrios aquí de Macorís, un casa por casa, esperando que vamos a hacer un llamado por vía tuya, de estos medios que lo ve todo el mundo, que la gente se quede en su sí, casa, sí, que sí, nosotros sí, vamos a llevar lo que le pertenece, que eso no está, eso hace okay. ustedes, que simplemente queremos las colaboraciones que se quede en la casa que no hagan cosas que no deben de hacer porque lo que estamos tratando es con dignidad para llevarlo a su hogar. Pero quiero aclarar, Juan que eso del camión, aunque decía plan social, la institución como plan social tiene ayudas a la iglesia, a la a Libre, otra institución. Perdón, a la pero el guava, ella misma la está Ustedes han visto en los medios, en la red de comunicación, la directora Iris Antonia Guava, ella misma anda subiendo casa por casa, ella misma. El plan social guana no ha descansado, está trabajando 24 horas con equipos reforzados, con toda la medida una que debe tener un ser humano. Nosotros estábamos en la calle temprano, salimos aquí a la casa tirando un uh -huh. para poner una mascarilla duro porque vamos a salir otra vez para la calle, Ha entregado unos kits de mascarillas. Que se le va a entregar también vía la iglesia, vía la gobernación, vía un casa por casa también. ¿Pero para quién son esos kits de mascarilla? Para que la gente lo tenga en su casa. Ok. Ahí va a tener gel para lavarse su mano, va a tener jabón mascarilla para que lo tenga en su casa. Porque tú sabes una que no todo el mundo tranquilo. tuvo la facilidad de comprar mascarilla. Porque, porque muchos mascarilla empresarios se abusaron del de precio. ¿Cuántas mascarillas o sea, va, va, va a tener ese kit, eh, mi Mildred? eh Seis mascarillas va a seis. tener ese kit. Sí, pero se le va a dejar, porque tú sabes que eso debe ser eh, desechable, se le va a dejar a la familia para que también la conserve, porque también se puede higienizar, tú sabes, Correcto. se va tratando, es un levantamiento de cuenta personal por familia, pero oye Juan, vale, lo que yo quiero, que fue lo que yo te dije cuando estuve en tu espacio, Entiendo. esto no es un problema de Estado, esto es un problema de humanidad. Este es un problema de todos nosotros como familia. San Francisco de Macorís es uno de los pueblos más independientes que tiene más esa peste. ¿Qué debemos nosotros hacer? Unificarnos como familia. Que cuando yo tengo dar cinco, no quiera coger los diez, darle claro. cinco al vecino. Fue lo que yo dije ahorita, yo quiero, si Dios nos lo permite, involucrarnos a todos ustedes como medio, Porque a la gente que tú le llegas, yo no le puedo llegar. A la gente que Francia le llega, yo no le puedo llegar. A la gente que Carolina llega, yo no le puedo llegar. Esto es una cosa de unificación. Este es un momento de unificación. no este es un momento político. El Estado somos todos. Y todos estamos. Mira nuestro querido mi compañero Siquio, ¿Quién va a pensar que yo le va a tocar eso? Entonces es un momento de oración, no pensemos en la comida, pensemos en lo que podemos hacer por nuestro hermano, pensemos lo que vamos a darle a nuestro hermano, pensemos lo que vamos a hacer para nosotros, es que vamos a hacer para salir de esta situación que estamos viviendo, que solamente Dios puede con esta situación, no es alimento, no es mascarilla, no es comida, es la... Peque, que nos arrodillemos señores que queremos que hago un Dios acompañados del trabajo y dime Juan ¿vale? porque así como que no te gusta mucho que hablan de Dios ¿eh? no no no no no eso no es, es sino Juan guale Juan hay que arrodillarse sí, pero, hay que decir que aquí Aquí en el balcón ya yo grité le dije adiós a Dios lo que yo lo amo, lo que yo lo quiero y que le doy gracias por todo esto que está pasando. Sí, porque re. esto ha sido una bendición para el yo país, no para escucha, el mundo. Ya, ya, ya. No Solo tenemos que... tiempo, Ajá. no tenemos tiempo. No importa toda la riqueza, todo el dinero, toda la fortuna, todo ese almacén de comida que tú tienes, porque no hay tiempo para comer, señores. Sí, pero mil no mil, hay mil, tiempo mil, para comer. Recuerda que tú estás en una, en una posición... ¿Sí? Eh, eh, eh, de, de gobierno, o sea, eh, tú estás para dirigir eh, esta, esta parte de lo que tiene que ver con el plan social. Te pregunto, esos kits que se están entregando, ¿están debidamente higienizados, fumigaron oye, eso? Oye, oye, Porque déjame, la persona que ha manipulado... Déjame, déjame, déjame rectificarte. Uh -huh. no lo he recibido lo que Lo vamos a recibir hoy lo que Tú sabes, uh -huh. lo vamos... Ay, yo te voy a decir una cosa, ninguno te cuando tú compras con la farmacia, ¿cómo tú lo compras? Es lo mismo. Tienen que hacer algo porque no hay una cosa que estamos preparando. ¿vale? Sí, o sea, pero... lo que Nosotros hemos entregado con, debidamente con una funda, sellado, no es manual, eso está todo sellado. bueno uh cuando -huh. tú vas sí, a están... una farmacia, cuando tú vas un supermercado, lo mismo. Es algo que esto solamente dio, juan ¿vale? Yo todavía lo estoy, no, lo no, estoy no, esperando, no, no. que ya salieron para acá. Para la comenzar la distribución vía la iglesia, vía la gobernación, vía el pueblo. Yo lo que quiero, Juan, es que nosotros pensemos, ustedes como medio, ustedes como medio, cásense con la gloria hoy. ¿Cómo se va a casar con la gloria? Orientando a la gente, diciendo la verdad a la gente. La verdad que estamos escasos de verdades en este país. Bueno, pero no nos hace, podemos ocultar, mire, nosotros los medios de comunicación estamos haciendo la parte que nos corresponde. Eh, vale, si, si tú das te cuenta, voy a esta llamada por este medio. Voy a aprovechar por este medio. Uh -huh salud pública, debe decir a la provincia de Duarte todo el que tiene eso aquí en Macorís debe decirlo debe respetarlo a nosotros debe decir quiénes familia tiene, y quiénes familia no tiene, porque andamos ciegos en la calle, y cómo que dice que se pega eso, hablando diciendo cosas entonces deben de respetar deben de cuidar lo que estamos también, porque uno anda en la calle arriesgándose, al menos es mi deber yo estoy haciendo mi deber pero además de mi deber como ciudadana porque tengo pasión, quiero servir a mi pueblo, quiero servir a mi patria, aunque sea como funcionaria, pero es mi deber, porque toda la vida yo lo he hecho, y yo estoy por la fe, porque yo le tengo fe a un Dios, yo le tengo fe a un Dios que está conmigo y me va a cuidar, me va a proteger, aunque yo tal vez la tenga hoy mismo, mañana no importa, porque era que me tocaba, pero yo creo que debemos ser claros y decirle a la gente qué es lo que está pasando, nosotros debemos de unificarnos, nosotros la familia debemos de hablar y decir, mira, esto está pasando, esto, hay que decirlo, esto es que no es que un pulgón, es que la familia no, como dijo el de salud pública. No, no, no, señores, y eso se terminó. San Francisco es que declaró emergencia, emergencia. Bueno, está, o sea, está, está, está declarado eh, eh, desde hace Gracias, varios días de, de, de emergencia nacional, no sabes, o sea, no solamente San Francisco. No lo saben, pero en marco Bueno, en marco. Eh, eh, eh, Mildred, recuerda que las pruebas se van haciendo día a día. Por ejemplo, fíjate que subió de 112 y gracias a, a Mildred que está conectada con nosotros, eh, subió de 112 a 202. Eh, lo que lo que Todavía sí pero nosotros no podemos eh, eh, alarmarnos sí, lo importante decir, es la salud pública debe tomar su rol primeramente como humano primeramente como gente de dios y después como funcionario decir a san francisco macorís lo que está pasando señor así es gracias Lo que está pasando mi amor oye Valeré, que lleguen eh, los días, los va a día Facebook, o via, te voy a llamar para que la gente vaya viendo lo que estamos haciendo porque es lo que yo le digo a la directora, a veces también no me gusta mucho eh, tirar fotos con lo que le pertenece a un pueblo, pero hay que hacerlo porque a veces cree que tú no estás trabajando a veces ¿En? crees que tú no estás haciendo lo que debes de hacer porque yo soy una empleada de la provincia de Duarte claro. mi sueldo es el pueblo que me lo paga y para eso yo tengo que estar en la calle Así es. Gracias a Mildred Sánchez, directora del Plan Social en, en la provincia Duarte. Ahí están Mira, en las estaciones. Eh, quiero quiero acotar algo okay. eh, con respecto a la a lo que pide Mildred, pero yo entiendo que Odile Hidalgo eh, prácticamente se adhiere a lo que yo decía al principio de que se deben de liberalizar las pruebas en la medida que sigan restringidas las pruebas sí. va a ir cayendo gente que no sabe que fue por eso entonces si no se hace si no se imita si no se imita la buena práctica de otros países que están saliendo airosos vamos a seguir teniendo problemas y vamos a congestionar pero vamos el sistema a la de pausa, salud sí, sí tal, pero Francis, tú te, imagina, tú te imaginas tú te imaginas que se liberen todas las pruebas a diferentes laboratorios y que todo el mundo corra a hacerse la prueba y que esto se convierta más que en una, un asunto humanitario, en un negocio no, no, no, es peligroso no. también muchachos, es peligroso también No. ¿Tenemos una llamada y ya, ya. Ya, me ver, ya me parece ver ya me parece ver a todos lo, lo, lo, los, los laboratorios llenos atestados de gente desesperados porque tengan una fiebre no. Tenemos que ir a Mira, una pausa y vamos ya, ya, a tratar de establecer es que conexión refiero. con nuestro compañero Un momento. Sí, lo que Mira, pasa es que vamos a hacer conexión es que me... con Fulvio, Francis. Espera está... un momento, lo que yo quiero decirte es que el protocolo se siga de un médico indicando la prueba, no porque yo quiera hacer la prueba. Precisamente es lo que pasa, por ejemplo, cuando, cuando, cuando tú vas al centro médico... Eh, te, te dan un protocolo y te dicen mira si, si estos síntomas te salen en lo adelante, porque hay gente que va con solamente con la fiebre, entonces hay que esperar bueno. a, que, a que se revelen los de, lo demás síntomas y mantente aislado porque inmediatamente una gente tiene fiebre y tiene tos o esté tonudando mucho, eh, tiene que saber que tiene que aislar, no hay que decírselo a nadie, o sea no hay que ir a un centro Muy médico bien. para que te digan que esto tiene que aislarte. Pero, no espera una pausa que... muchachos Muy bien no hablábamos anoche de mi aislamiento aquí en la casa estamos durmiendo en habitaciones separadas muy porque bien, pues. yo estoy saliendo a menudo a la casa de mi madre entonces cuando entro salgo eh, eso pone en riesgo, entonces estoy tomando las medidas pero Vianel, ejemplo, está en, su, en la habitación mi hijo está en su habitación yo estoy en otra habitación muy bien, bien vamos a una pausa vamos a retornar en unos segunditos Amigo